Hola, eh, eh, bueno, espero que me escuchen bien. Yo soy Rocío Aravena, soy la encargada de Educación y Alfabetización Digital de Wikimedia Chile y eh, hoy día les traigo una presentación para contarles acerca del de, eh, cuadernillo digital que desarrollamos desde eh, mi programa, eh, desde Wikimedia Chile, Así es que voy a eh, compartir mi pantalla ahora, estoy muy contenta de estar acá y muchas gracias a quienes se han podido sumar. Perfecto. Eh... No sé si ya están viendo mi presentación. Eh, espero que sea así. Bueno, la presentación que traigo el día de hoy eh, lleva por nombre Herramientas Wiki para la Educación Patrimonial. Herramientas Wiki para la Educación Patrimonial es un recurso educativo abierto, nuestro primer recurso educativo abierto creado eh, desde nosotras. Eh, acá están... Eh, viendo la portada del cuadernillo y eh, este es un recurso educativo digital que eh, fue pensado para eh, que lo utilicen docentes, profesores, profesoras, pero también eh, cualquier persona que trabaje en alguna organización o institución eh, que desarrolle iniciativas de educación patrimonial. ¿Ya? El cuadernillo lleva por nombre Herramientas Wiki para la Educación Patrimonial. Y un poco, como el título lo indica, el objetivo que este cuadernillo tiene es poder aportar a la formación eh, de las personas, de las comunidades educativas, escolares, universitarias eh, y también no formales, en el uso de Wikipedia y Wikimedia Commons para poder promover el acceso, la investigación, también la sensibilización y la divulgación de los patrimonios locales. En ese sentido, quería compartir con ustedes las etapas de este proyecto. ¿Ya? Eh, nosotras iniciamos esta iniciativa el año pasado, el 2021, eh, proponiendo al Instituto de Historia de la Universidad Católica de Chile una pasantía, Teníamos la intención hace harto tiempo de poder eh, contribuir a través de un recurso educativo eh, a la formación y la utilización de Wikipedia, de Wikimedia Commons en el aula, eh, pero no sabíamos muy bien cómo hacerlo. Y ahí fue que decidimos, eh, digamos, enmarcar la formación en Wikimedia dentro de lo que es la educación patrimonial, puesto que eh, notamos que es una cuestión que preocupa muchísimo eh, a las comunidades educativas en nuestro país y también en la región. Así es que este proyecto se inició el año pasado, durante el 2021, eh, recibimos a un estudiante de Historia como pasante, y ese estudiante tenía, eh, digamos, la misión, el objetivo de... Eh, conocer, de formarse en Wikimedia Commons y Wikipedia y desarrollar una propuesta de eh, 11 actividades para ser eh, realizadas en contextos educativos. La segunda etapa del proyecto fue en enero de este año, ya de 2022, cuando revisamos el trabajo que realizó este estudiante, obviamente con nuestra supervisión y apoyo, y eh, comenzamos cierto, a generar las adecuaciones, los cambios, para luego pasar a esta tercera etapa, que fue el desarrollo del contenido y el diseño del cuadernillo. Es decir, no queríamos que eh, el recurso fuesen solo 11 actividades, sino que quisimos eh, realizar una primera sección de este libro digital eh, donde pudiésemos abordar los contenidos de educación patrimonial y de proyectos Wikimedia. Y luego en la segunda sección, tener las actividades. Así es que durante el primer semestre de este año estuvimos trabajando codo a codo con nuestro diseñador para que el diseño y el contenido del cuadernillo estuviesen eh, en sintonía. Y la última etapa fue el lanzamiento, o sea, la difusión de este proyecto. Organizamos un panel junto al Instituto de Historia, al Centro del Patrimonio de la Universidad Católica y por supuesto a Wikimedia Chile y actualmente estamos trabajando en promover la utilización de este recurso por parte de las comunidades educativas no solo de Chile sino también de América Latina a través de un curso de formación docente. Así es que, les quería mostrar brevemente eh, el cuadernillo, pueden descargarlo en Wikimedia Commons. El cuadernillo tiene una licencia que permite eh, cierto, su utilización, su descarga, su divulgación. Eh, así es que este es el cuadernillo, esta es la portada. Eh, algunas cuestiones interesantes. Para promover que el cuadernillo efectivamente fuese utilizado por las comunidades educativas, nosotras trabajamos eh, en la alineación curricular. Por lo tanto, todos los contenidos eh, que están eh, presentes en este cuadernillo eh, forman parte de algunas de las habilidades eh, que están dispuestas en el currículum escolar chileno y también que forman parte de algunas de las habilidades eh, que estipula UNESCO. ¿Ya? Así es que eso es lo primero. Lo segundo es que todas las imágenes y las adaptaciones, digamos, más artísticas que tiene el cuadernillo eh, forman parte del repositorio Wikimedia Commons. ¿ya? Y todas esas imágenes, a su vez, han sido el producto de diversas iniciativas como campañas, concursos eh, fotográficos, donaciones de, de museos que hemos impulsado desde Wikimedia Chile. Así es que lo que están viendo ahora es la sección de contenidos. El cuadernillo comienza cierto, con el contenido de patrimonio y patrimonios del siglo XXI. Si es que eh, se fijan, eh, intentamos promover a través del diseño del cuadernillo una lectura que no fuese lineal, o sea, eh, las personas que lo utilicen van a poder acceder a links internos y externos. Ya, van a poder, eh, digamos, al cliquear, llegar a la imagen original, por ejemplo. Intentamos también que todas las imágenes patrimoniales representaran la diversidad territorial de nuestro país. Eh, no solamente imágenes eh, de Santiago, de la capital. Y eh, en la parte de los proyectos Wikimedia, centramos eh, el contenido de Wikipedia y Wikimedia Commons en los objetivos de eh, educación patrimonial. Por lo tanto, eh, presentamos Wikipedia como una herramienta para construir narrativas locales y presentamos también Wikimedia Commons como una herramienta para eh, representar a través de imágenes los patrimonios locales. ¿ya? Eh, intentamos utilizar imágenes llamativas eh, que representaran patrimonios locales subrepresentados en internet, eh, tenemos toda una parte donde educamos acerca de las licencias libres, por ejemplo, para luego llegar a la sección de actividades. ¿ya? En esta sección hay 11 actividades que se encuentran eh, digamos ordenadas de manera ascendente, van desde las habilidades más básicas hacia las habilidades más complejas, el trabajo en equipo, la colaboración, eh, la creatividad. ¿ya? Convocamos, por ejemplo, acá eh, a los estudiantes no solo a que exploren Wikimedia Commons como un archivo, eh, no solo a que exploren Wikipedia, sino que también utilicen herramientas como WikiAtlas y eh, sobre todo que puedan eh, impulsar y aprender a impulsar eh, iniciativas eh, de eh, educación patrimonial como pueden ser concursos fotográficos, campañas, eh, diseño de archivos locales y colaborativos, así es que bueno, ese, ese es el cuadernillo, lo pueden descargar, por supuesto nos pueden eh, contactar en caso de que eh, necesiten ayuda o quieran algunas orientaciones para implementar, por ejemplo, alguna de las iniciativas. Y quería terminar mi presentación, entonces, compartiendo algunas recomendaciones o algunos tips pensando en eh, aquellas personas o capítulos que quieran implementar iniciativas similares. La primera recomendación sería tener un objetivo claro, es decir, ¿para qué queremos hacer este material? En nuestro caso, el objetivo, como yo les comentaba, era contribuir a la formación y la educación patrimonial poniendo a disposición de las comunidades educativas eh, recursos abiertos, eh, plataformas como Wikimedia, donde pueden acceder a imágenes, a obras patrimoniales, pero... Cierto que también estimulara a que fuesen las propias comunidades las que pudiesen aprender cómo usar Wikipedia y Wikimedia Commons para divulgar su patrimonio. La segunda recomendación es definir la audiencia. ¿A quiénes está dirigido el recurso? Es distinto crear un cuadernillo para estudiantes de primaria de enseñanza básica que crear un cuadernillo para profesores y profesoras. La tercera eh, recomendación es trabajar en la alineación curricular. Intentar que el cuadernillo o que el documento, que el recurso, perdón, eh, esté relacionado a ciertos objetivos de aprendizaje o habilidades que disponga el currículum de los países eh, a los cuales ustedes, de los cuales forman parte. Y finalmente, el diseño consentido. O sea que el diseño del cuadernillo esté en sintonía con los propósitos que ustedes tengan. En este caso, nosotras queríamos un diseño que eh, apelara a la participación, que eh, mostrara links que fuesen eh, de interés para los estudiantes, para los docentes que utilicen este material eh, a través del diseño, Quisimos estructurar en una sección de contenido y una sección donde pudieran ponerse a, a explorar los aprendizajes que habían obtenido. Eh, en el mismo diseño también quisimos mostrar fotografías que representaran la diversidad geográfica de nuestro país, por ejemplo. Y también que el diseño, en este caso... Eh, que tenía, bueno, diversos collages que hizo nuestro diseñador mostrar a partir de eso cómo eh, las licencias abiertas pueden permitir que imágenes, fotografías, sean reutilizadas en el diseño, por ejemplo, de collages, de afiche de un cuadernillo educativo. Y finalmente, el último, la última recomendación es que intenten divulgar el material. Que el material no se pierda dentro de los millones de archivos que tiene Wikimedia Commons. Entonces, promuevan su uso, eh, preséntenlo a la comunidad, intenten definir el, la audiencia e invítenla, por ejemplo, a un panel, a un conversatorio. Y luego intentar eh, utilizar el cuadernillo eh, en actividades de difusión, por supuesto, pero también de formación. En ese sentido, nosotros ahora nos encontramos desarrollando un curso para profesionales de la educación eh, y también para gestores de patrimonio y es, en ese curso el cuadernillo es eh, una herramienta fundamental. Así es que eso, eh, espero que la presentación haya sido de interés y por supuesto nos pueden contactar al correo que aparece acá, educacion.wikimediachile.cl, eh, en caso de que quieran conocer más acerca de este material, eh, o saber cómo implementar iniciativas similares, utilizarlo en sus comunidades, o lo que sea. Así es que, muchas gracias.